¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial que tenemos desde la capital del Estado, desde Sucre, desde la Ciudad Blanca. Esta hermosa ciudad que nos ha recibido a todo el equipo de Avia Yala Televisión en las diferentes entrevistas que hemos ido realizando nosotros a personalidades y a referentes de la sociedad. Y en esta oportunidad yo me encuentro igual, muy emocionado y muy feliz de poder compartir con Mario Linares Urioste, director custodio de la Casa de la Libertad. ¿Cómo está, don Mario? ¡Qué gusto! Querido Oscar, bienvenido y junto con usted, bienvenida toda Bolivia. Así es, tenemos una audiencia en los nueve departamentos y nos sentimos felices y orgullosos de poder estar en esta hermosa ciudad, en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, don Mario, cuando hablamos de usted, hablamos de una persona hecha historia, hablamos de una persona que... Conoce muy bien lo que ha sido esas páginas que ha vivido nuestro país y eso también nos emociona porque usted nos puede comentar eh, todos los hechos históricos que hemos tenido en este territorio nacional al que llamamos la patria grande. Bueno, muchas gracias. Es, es un honor para mí poder hablar de esto. Eh, todos saben que la antigua ciudad de La Plata, hoy Sucre, es una de las ciudades que ha escrito los hitos quizás más importantes de la historia de la creación de este país. Eh, aquí hubo la primera revolución independentista sostenible. Si bien la, antes hubieron levantamientos indígenas que fueron precursores de la independencia, eh, la revolución del 25 de mayo de 1809 fue pionera porque eh, se trasladó inmediatamente a Quito, a Buenos Aires, a distintos lugares de la América de entonces. Eh, la América era una, un continente nuevo que se estaba formando y... Eh, aprovecho para felicitar el nombre del canal de ustedes, que es el nombre originario de América, Avia Yala. Un hermoso nombre que aquí en la Casa de la Libertad le tenemos veneración. Hablamos de 213 años de la Revolución Chuquizaqueña. 213 años se pueden decir muy fácil, pero como usted decía, ¿no? esos 213 años han pasado personajes... ...han pasado momentos históricos... ...de los cuales es muy importante... ...que nuestra población y nuestra audiencia... ...pueda conocer aquello. Bueno, eh, entre las personas más importantes... ...de la independencia... ...están Juana Zurduy, ...a quien todos los bolivianos deberíamos considerar... ...como la madre patria... ...es la que dio su vida sus amores y sus pasiones por esta tierra bendita y libre que nos heredó a los bolivianos. Eh, hace un momento mencionaba los precursores indígenas. Eh, para mí el más grande es don Tomás Catari, que está aquí en el Salón de la Independencia. Él era un personaje que eh, era respetuoso de la ley, pero terco, y eh, decidido que hizo una caminata a pie hasta Buenos Aires desde Macha, más de casi 4.000 kilómetros a pie de ida y vuelta, para reclamar que sus, eh, sus derechos y los derechos de su pueblo no sean conculcados. Eh, otros grandes personajes fueron los jesuitas, este es el Salón de la Independencia, aquí se firmó el Acta de la Independencia. Los jesuitas desde la Universidad de San Francisco Javier enseñaban el derecho del pueblo e inclusive a cometer regicidio cuando el rey era un tirano. Entonces los jesuitas ¿Enseñaron eso a sus alumnos? ¿Era como en una institución controladora del rey? Eh, sí, en, en cierta medida sí. Por eso fueron expulsados de todos los reinos de Europa. El último en expulsarlos fue el reino de España. Y los expulsaron en este salón de la independencia. Aquí, en vez de estos cuadros religiosos que ustedes pueden apreciar, que son maravillosos, habían bustos de los precursores jesuitas de la independencia estaban Suárez, Mariana, Victoria, que eh, eran eh, las teorías de la filosofía política tomista que precursora de la independencia también. Eh, por supuesto hay otros grandes personajes, pero que vinieron prácticamente a cosechar en bandeja de plata lo que ya habían sembrado ...los antiguos charque, charqueños o altoperuanos... ...ellos fueron Sucre, Bolívar, etcétera, ¿no? Usted tiene un mundo de conocimiento... ...pero ¿quién es Mario Linares Urioste en esta historia? Un simple ciudadano... Eh, ...enamorado de mi tierra... Eh, ...aunque he tenido momentos de, de decepción... ...porque... Mi familia se autoexiló en la Argentina 10 años, yo era un niño. Y eh, eh, en la Argentina en esa época había una especie de eh, segregación de los bolivianos. Nos decían los bolitas. <ríe> Sin embargo, cuando regresé a mi tierra, eh, lo escuché a don Joaquín Gantier, primer custodio de la Casa de la Libertad, que me hizo sentir el verdadero amor a esta tierra, como a muchos bolivianos. Don Joaquín gran patriota. ¿A años llegó patriota ¿Vuelve de Argentina? A, a los 17 años. ¿Y cuántos años estuvo exiliado? Eh, diez, años. diez años. Diez años. Diez años. Diecisiete años, ¿no? ¿Cómo era Chuquisaca cuando usted tenía diez años, siete, cuando era muy jovencito antes de irse a Argentina? Ah, era una ciudad preciosa, mucho más pequeña. Eh, doña Graciela Urioste de Bonell dice en sus libros de que Dios quiso que fuese grande una ciudad pequeña. Eh, y Sucre, eh, en mi niñez, era así, una ciudad donde habían procesiones. Ah, había muy religiosa la muy sociedad. Muy religiosa. Eh, había el padre Pérez, que... Eh, en las procesiones de Semana Santa, en medio de incienso y de oraciones, eh, en la procesión de la calle, él iba gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y el pueblo entero decía, ¡Viva Cristo Rey! Ese era el sucre de la infancia, en que en el atardecer se oían a la hora de la entrada del sol, a la hora del tramonto, eh, se oían... ...las campanas de todos los templos de la ciudad... ...esta es una ciudad llena de templos, en cada manzana hay una... ...y en el atardecer era un verdadero concierto de campanas... ...que bajaban desde el cerro, desde, la, desde la, el templo de eh, los franciscanos... ...la Recoleta, e iban bajando hasta llegar a la catedral... ...que tenía las campanas más grandes... Y ese era un crecendo extraordinario. Iba bajando el sonido hacia los llanos de Chataquila. Qué lindo, qué emocionante, ¿no? Don Mario, ¿usted practicaba algún deporte de, de jovencito? No, siempre he sido reacio a los deportes. Debe ser que me gustaba más la lectura. Pero sí hacía mucha actividad física en el trabajo. En mis años de exilio en la Argentina, trabajaba de jardinero, cortando el pasto, ah, eh, podando árboles. Así eh, se ganaba allá en Argentina. A, así me ganaba la vida allá y hacía ejercicio. Claro. Y un poco también eh, me gustaba la natación de ríos. El río a donde llegaba me metía a nadar aunque hubieran tiburón. <risa> ¿Sentía que era bueno usted para la lectura o las matemáticas? Eh, principalmente para la lectura, para las matemáticas nulo, nulo, eh, aunque alguna vez tuve algún profesor que me hizo amar las matemáticas, pero fue muy fugaz y la lectura fue mi mi pasatiempo más ahora. ¿Cuál es el libro que recuerda a usted de su infancia, que uno de los que haya marcado parte de su adolescencia también? Eh, Sandokan. Sandokan. Sí. Y también me gustaba mucho leer biografías. Me encantó la biografía de Mahatma Gandhi, un claro. gran, gran pacifista que logró la independencia de la India de Inglaterra sin que se dispare un solo tiro por parte de él. Y eh, fue reconocido mundialmente, y él tiene una frase que es pionera y guía a muchos seres humanos, de que uno debe ser parte de la solución, no del problema. Qué lindas palabras, además qué importante tiene y qué potencia aquello, cuando la verdad, inclusive en la vida diaria, nosotros a veces somos parte del problema, y no así de la solución, ¿no? Hasta uno mismo con los problemas interiores que tiene la persona hace que nos quedemos ahí y no estemos solucionando, ¿no? Nos lamentamos mucho de, de muchas cosas hasta cotidianas y no estamos siendo parte de la solución, ¿verdad? Así es. Don correcto. Mario, ¿cómo era su familia? ¿Su papá, su mamá? Bueno, eh, mi familia, como le comentaba, fue de cámaras es una de las familias más antiguas de, de, de estas tierras, porque por una parte, por mi línea materna y por mi línea paterna, somos descendientes de eh, las collas eh, Incaicas y también de algunos, eh, un antepasado mío fue presidente de la Real Audiencia de Charcas, eh, mi abuelo fue ministro de la Corte Suprema junto con Daniel Sánchez Bustamante allá por los principios del siglo XX. Eh, y mi padre fue ingeniero, que, eh, muy dedicado a sus estudios, muy sacrificado, muy exigente consigo mismo. Y eh, él fue a estudiar ingeniería en Chile, becado, eh, no le costó un peso sus estudios, y eh, se volvió a Bolivia con el compromiso de la universidad, con el Estado boliviano, de la Universidad Católica de Chile, de que mi padre trabajaría por el bien de esta ciudad y por el bien de, de Bolivia. Yo le decía al inicio de esta entrevista, no celebrando los 213 años, sería más que todo conmemorando esos 213 años, ¿cómo era vivir en revolución? ¿Se acuerda? Eh, ¿Cómo no? Eh, en Sucre han habido muchas revoluciones, eh, eh, sobre todo la revolución del 52, eh, y después eh, movimientos sociales. Eh, uno no podía salir a las calles sin riesgo de perder la vida. Habían balas perdidas, muertos parientes cercanos, eh, era una convulsión total en cambio ahora vivimos épocas relativamente pacíficas claro, realmente lo que a veces se habla o se utiliza términos pues eh, las nuevas generaciones desconocen un poquito lo que realmente ha sido parte de poder cambiar un sistema político, un sistema social y la misma vivencia de los bolivianos ¿no? que desde aquí se gestaba para todo el territorio nacional así es Así es, no, claro. Mario, ¿Cómo era su familia? Cuando usted era joven escuchaba un poquito esas conversaciones que tenían eh, los, los mayores, por ejemplo, su abuelo, ¿usted lo conoció? Eh, lamentablemente a mi abuelo no lo conocí, sino a través de sus escritos que están en los archivos de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre. Eh, no lo conocí, pero él era un hombre con mucha sensibilidad, un verdadero filósofo y poeta. Mi padre y mi hermano mayor, más pragmáticos, eran ambos industriales. Mi padre fue presidente de la eh, cervecería, de la fábrica de cerveza que había en Sucre y eh, con mi hermano me decían que yo tenía que ser eh, economista o administrador de empresas para eh, continuar con la tradición que ellos habían iniciado. O sea, ya tenía un legado más o menos marcado de lo que tenía que continuar. No, no tenía la libertad de elegir, lamentablemente. Pero después, eh, a través de mi vida, ya pude liberarme de ese yugo y hacer lo que más me gusta, que es ser el guardián de esta casa materna de todos los bolivianos. ¿Siente el peso de la familia Linares? Sí, porque eh, es un peso que me compromete a ser, primero, honrado, segundo, auténtico, tercero, patriota. O sea que es un peso que a la vez es una, una, una, un, un, un orgullo que hay que saber mantener. Cuando hablamos de custodio de la Casa de la Libertad, pues realmente... En nuestro país muy pocas personas deben tener este título, ¿no? Porque estamos resguardando la historia del país, eh, todo esto que nos, a, que nos acoge hoy en día y que miles de personas cuando vienen a esta hermosa ciudad, pues vienen también a conocer un poquito más a detalle y en primera persona de lo que se ha vivido en cada uno de, de, de, de estos espacios que, que ahora usted nos abre junto a, todo, a toda su gente para que podamos también transmitir a nuestra audiencia. Así es. Pero la Casa de la Libertad no solo es este hermoso edificio que de por sí es una joya. ¿no? Eh, la Casa de la Libertad tiene un equipo de gente que es ejemplar, son todos patriotas, amantes de Bolivia, que nuestras guías, por ejemplo, tienen la responsabilidad de que cada boliviano que sien, entra a esta casa se sienta entrando a la casa de su madre, entonces no es poca esa responsabilidad. Y en la parte administrativa y de, en la parte más importante, que es la museológica, tenemos gente comprometida con todo lo que es el cambio, con la diversidad de nuestro país, con las hermosas culturas que existen en las naciones de esta gran nación. Claro. Así es, Oscar. Ahora, eh, ¿cómo está usted? Tien, me imagino que ya tiene familia, tiene hijos, nietos. ¿Han, han continuado con...? los Nietos sí, bisnietos todavía no. Claro, <risa> obvio. ¿Pero qué dicen sus nietos? Eh, de bueno, ver a su abuelo o Mario <risa> sí, ser una eh, pieza eh, fundamental en, en Sucre. Lamentablemente acá... tengo dos nietos que viven en Londres. Yeah. Eh, nacieron allá y hablan muy poco castellano, cosa que me duele el alma, pero cuando vienen aquí y escuchan a la gente que se dirige a mí como a Don Mario, claro, ¿no? ellos, en vez de decir mi abuelo me dicen Don Mario, y yo me muero de risa. Claro. ¿no? ¿Qué es Sucre para usted? Ay, Sucre, mi amado Sucre, es la tierra de mis amores, de mis recuerdos, la tierra de mis ancestros, la tierra que dio origen a las grandes ideas de esta nación, a, la, a los grandes hitos históricos, a los movimientos más importantes. Entre otras cosas, por ejemplo, aquí en la Casa de la Libertad se inauguró la Asamblea Constituyente. Claro. no, Y eh, así... Cada día hay una sorpresa y una, un nuevo galardón para esta hermosa casa. Claro, y lo decíamos detrás de cámara, ¿no? Eh, desde aquí se gestan momentos y hechos históricos muy importantes para la sociedad boliviana Para nuestro país Y es por eso que nos sentimos muy felices De poder estar y compartir acá Con los próceres de la patria De nuestra amada Bolivia Don Mario, nos vamos a ir a una pausa comercial Aquí en Avia Ya la Televisión Y vamos a seguir conversando de su vida Y también de lo que han sido estos personajes Que tal vez nos olvidamos un poquito Pero que hoy en, este, en esta celebración Del 25 de mayo de los 213 años Es muy importante poder conmemorar los hechos históricos y también los personajes que han pasado por estas instalaciones. Gracias Oscar, encantado seguir con usted. Muy bien, pausa y volvemos con mucho más de su programa referentes aquí en Avia Yala Televisión. Aguárdenos que está con nosotros don Mario Linares. Gracias por continuar en su programa referentes a esta hora de la noche nosotros en Avia Yala Televisión con este ciclo de entrevistas a personalidades desde la capital del Estado. Para los amigos que recién nos acompaña, se encuentra conmigo en estos 60 minutos de poder conversar parte de su vida y también de la historia de esta hermosa ciudad. Don Mario, eh, hemos estado compartiendo un poquito de lo que era su infancia, su adolescencia y ahora queremos conocer un poquito también de, de, de estas instalaciones que nos acoge y que nos ha dado usted muy cordialmente la bienvenida. ¿no? La Casa de la Libertad tiene su mística, ¿Y qué hace que usted continúe acá? Bueno, eh, yo creo que los, eh, eh, los cerros tutelares de eh, Sucre, que son el Sicazica y el Chiguqueya, eh, parecería que están de mi lado porque <risa> hace, eh, he cumplido el 5 de mayo eh, el 17 año de sede el custodio de esta casa y soy el, el, el director más antiguo de la fundación y naturalmente tengo gratitud hacia mis eh, eh, antecesores don Joaquín Gantier el primer custodio don Jorge Crescaso el segundo y quien les habla a mí en este tiempo me ha tocado conocer gente extraordinaria como doña María Luisa Sux, una gran historiadora, que era secretaria ejecutiva de la Fundación y fue la principal impulsora en su tiempo de hacer la ampliación que acabamos de terminar y que va a entregar nuestro presidente, don Luis Arce Catacora, el 25 de mayo, en el 213 aniversario de la revolución independentista de de primera revolución independentista de América que fue hecha en esta ciudad. Después de doña María Luisa se he tenido grandes eh, presidentes de la Fundación, presidentes del Banco del Estado, todos apasionados, a, a, admiradores de la Casa de la Libertad. Eh, uno de los más notables fue don Sergio Prudencio, un gran impulsor, un artista, eh, en gran parte de la ampliación está su mano, su talento y eh, actualmente tengo de presidente a don Luis Oporto, que como lo llamo yo cariñosamente, él es un archivero de archiveros porque ha hecho un diccionario de los archiveros de Bolivia y ha tenido el mérito de descubrir a esa gente que... Eh, muchas veces es invisible. Eh, he tenido a Susana Bejarano como eh, consejera de la, de la fundación y, eh, en fin, estoy omitiendo muchos nombres, pido disculpas, pero a todos ellos mi gratitud por aguantarme durante todos estos años. Yo creo que más que aguante ha sido un momento de compartir, de poder conocer a usted, como, como parte de la historia de Sucre, como lo decía al inicio y lo he reiterado en todo este programa, donde cuando decimos Don Mario Linares Urioste, hablamos de pues, una persona que, que es parte de la historia de nuestro país y mucho más aquí en Chuquisaca. ¡Qué responsabilidad, Oscar! <risa> ¡Qué responsabilidad! ¿Qué no lo deja irse, Don Mario? El amor a esta tierra. He tenido una época que ya les conté en mi infancia en que me fui, pero cuando volví dije, de esta tierra no me muevo. No puedo vivir sin esta tierra, no puedo vivir sin los bolivianos. Es una tierra que me ha eh, aprisionado desde el corazón. Aquí en libertad soy un boliviano más. Hemos reiterado y hemos hablado mucho de esta palabra, ¿no? que tiene una connotación muy importante, ¿no? la libertad para usted qué es la libertad bueno la principal eh, acepción que tiene la palabra libertad entre entre muchas otras muy importantes es la que eh, logró eh, nuestro país cuando se independizó de la opresión española eh, aquí en esta casa eh, para mí la palabra libertad es sinónimo de responsabilidad y no de libertinaje. Eh, para mí la libertad tiene que tener una amplia conciencia de eh, responsabilidad. Somos responsables de nuestros actos, de nuestro futuro y de nuestra sociedad. O sea que la palabra libertad es una palabra muy noble, y que está escrita en el Quijote de la Mancha, donde se dice que la libertad es el bien más preciado de la humanidad y de todos los seres vivos. Los seres vivos, los animalitos, eh, cuando están en libertad, dan sus mejores cambios. Claro. Ese amor que usted le tiene a estos espacios, a estos ambientes, que connotan sin duda mucha historia, ha permitido que usted pueda abrir estos espacios a las organizaciones sociales, ¿no? Naturalmente, es nuestra prioridad y justamente, eh, entre otras cosas, en mi gestión, no les he contado que cuando fui nombrado hace casi 18 años custodio de la Casa de la Libertad, en mi primer discurso de posesión, cuando me dieron este honroso cargo, Prometí tener a don Tomás Catari aquí en el Salón de la Independencia. Y ahí está, don Tomás Catari. Eh, eh, palabra cumplida. Y eh, entre otras cosas, nuestro jefe de museos, el señor Roberto Salinas y Sursa, que es coautor de varios libros junto conmigo, eh, eh, él ha hecho todo una, un trabajo de inclusión con los pueblos originarios. Tenemos varios libros producidos por los pueblos originarios con la compañía de Casa de la Libertad y todos ellos son nombrados embajadores de la Casa de la Libertad en sus ayus. Y uh, esos ayus nos han propuesto, uh, antes del eh, en el anterior gobierno del presidente Evo Morales, nos propusieron, fuimos nominados para el Cóndor de los Andes, ocho hábilius, y ese es un trámite que Casa de la Libertad se merece y que está pendiente, y que yo pido a los bolivianos hacer que esta casa materna tenga ese, esa condecoración. La más grande de Bolivia, la del Cóndor de los claro Claro, ¿no? además la condecoración eh, que sin duda hace parte de, de, de, de Bolivia y, y que es un prestigio poder tener y ojalá que la Casa de la Libertad lo tenga ¿no? en estas ojalá. gestiones que me imagino que se van a dar más adelante. no Yo creo que sí. Usted, Oscar, ayúdenos a que sin duda. esto sea un objetivo plausible, que se logre lo vamos a hacer como medio de comunicación y como periodista Yo más que feliz y orgulloso de poder estar acá y hacer una entrevista, es parte también de mi vida profesional, que lo contaré alguna vez que, cuando esté un poco más mayor y diga lo que ha sucedido, ¿no? lo, en qué espacios he estado entrevistando y a personalidades como usted. Don Mario, aquí vemos mucha historia, pero tenemos a los padres de la patria, tenemos a personalidades que han sido importantes también desde el mundo indígena de nuestro país. ¿Con quién quisiera usted tener una conversación si se diera la posibilidad? A ah, sueño con tener una conversación con don Tomás Catari. ¿Qué le diría a don Tomás Catari? Le diría que me enseñe a lograr objetivos sin violencia. Qué lindo. Esa sería una conversación bastante amplia Así es. que tendría don Mario. Así es, y él me enseñaría muchas cosas, como nos enseña a todos los bolivianos. Cuando hablamos de la Casa de la Libertad, eh, se gestan o, o se generan muchas historias también, ¿no? Así fuera de lo... De lo serio podríamos decir, ¿se escuchan algunas cosas, voces, ambientes acá? ¿Algunos de los miembros de la Casa Libertad han, han mencionado algo que no sea algo paranormal? Eh, muchos mencionan lo paranormal, pero justamente con el jefe del museo hace un momento, comentábamos que cuando estuvo la Reina Sofía eh, eh, aquí en la Reina Sofía de España, ¿no? aquí en la Casa de la Libertad, eh, salió por el patio y tuvo un tropezón y se cayó. Y la prensa al día siguiente sacó en grandes titulares Corona Española vuelve a caer en Casa de la Libertad. Ese ¡Qué es lindo una, titular! Una, una, una anécdota de lo que sucedió la pobre Reina Sofía, que entre otras cosas vino a Sucre porque ella era íntima amiga de una indiesita eh, tarabuqueña ah. a quien fue a visitar personalmente en su ranchito ¿Quién eh, era? La, la reina verdad? Sofía eh, la mía no me acuerdo el nombre en este momento pero siguen teniendo una relación muy cordial con la rey, ex reina de España o reina emérita de España ¿no? Uh -huh. eh, pero yendo a lo paranormal eh, aquí no se olviden que en la revolución del 25 de mayo de 1809 lo eh, lograron apresar al presidente de la Real Audiencia, que era don Ramón García de León y Pizarro, que fue apresado aquí en la Casa de la Libertad, fue traído él era español, obviamente, presidente de la Real Audiencia. Fue traído con sus bártulos, entre ellos un baúl, que estaba su nombre eh, escrito en el baúl. Y eh, como estuvo varios meses preso acá en esta casa, las guías, los jefes del museo, cuentan que en las noches donde él estuvo preso, se oyen abrir y cerrar de cajones. Eh, sí, una, esa es una de las historias eh, paranormales y todos dicen, don Ramón ya está molestando. <risa> ya lo toman como una como broma. Una broma ¿no? sí. Pero... Y otra de las cosas interesantes es de que, por ejemplo, don Fernando Banacuni, que fue el ex canciller claro. de, de, de Bolivia, eh, ves que viene a la Casa de la Libertad Entra en contacto con el espíritu de Juana en conversaciones que él tiene y que son secretas. Nunca me ha querido contar, pero el portero de la Casa de la Libertad es testigo de esas conversaciones. Así que don Fernando tiene un contacto directo con doña Juana para celos de don Joaquín Gantier, que era el enamorado número claro. uno de doña Juana <ríe> ¿no? Qué dichoso don ¿no? Fernando Baracuri poder es. estar Así es. conversando. Así es. Vemos, eh, le decía que cuando entramos acá sentimos una mística, un ambiente totalmente diferente, ¿no? ¿Otra, ¿Otro personaje con el que usted podría haber tenido una conversación o desearía haber preguntado algo? con don Antonio José de sucre cree. Eh, yo soy más amante de nuestros hombres nacionales y nuestras mujeres. Me gustaría, y en eso le tengo envidia a don Fernando Banacuni, tener conversaciones con doña Juana. ¿Qué le nos... diría <risa> ella? <risa> le, le contaría de nuestro país. Le, le contaría de nuestro país, de cómo a ella le hicieron a un lado, de cómo sacrificó a sus hijos y a su esposo por la lucha de la independencia y eh, nos permitiría conocer lo que es una mujer que puede ser llamada la Madre patria. ¿Cómo ve ahora las, las, los personajes como los que hemos tenido de un tiempo atrás en nuestro país? ¿no? La, la figura de un presidente indígena como don Evo Morales, extraordinario, pero no es el primero indígena, no se olviden que Andrés de Santa Cruz era Andrés de Santa Cruz y Calumán. Eh, Don Leo Morales era un gran colaborador de Casa de la Libertad. Él vino en múltiples ocasiones, una vez inclusive con la primera eh, con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y eh, eh, la presidenta le dijo a Don Evo esta bandera que se custodia en la Casa de la Libertad la bandera de marcha es la primera bandera argentina y Bolivia nos la tiene que devolver y Don Evo, muy socarrón y muy inteligente a mí me llamaba guardián no, no custodio, <risa> no custodio. Sí. Eh, le dijo la presidenta no sé qué opina el guardián y yo estaba ahí ante el aprieto de que la presidenta de Argentina nos reclame la bandera. Entonces le dije, mire, su excelencia, eh, esta bandera es de los argentinos y de los bolivianos cuando no había ni Argentina ni Bolivia. Eran los luchadores rioplatenses y altoperuanos por la independencia que seguían al general Manuel Belgrano Y es la primera bandera independentista. Y a la presidenta argentina le tengo que decir que no es posible devolver lo que es de uno. Esta bandera es nuestra y es de ustedes también. O sea que ves que quieran venerarla, la Casa de la Libertad tiene las puertas abiertas. Bueno, el, el, el guardián tiene razón, ¿no? Presidenta le dijo, sí, sí, tiene razón. Y ya nunca más volvieron <risa> a reclamarla que ah, ¿no? las autoridades también son parte de querer sí, ¿no? sí. Así es. <risa> hacer, a, hacer historia no imagínense que, que podamos pues entregar algo a Argentina no. creo que toda la sociedad boliviana nos... a, a, a mí me cuelga y, y los argentinos me volverían presidente de la Argentina <risa> <risa> habla mucho usted o, o me decía que quería conversar no así como tiene esas charlas don Fernando Guanacuni ¿Cómo ve el valor y esa lucha que tienen hoy las mujeres bolivianas, sobre todo en el ámbito político? ¿no? Personas eh, aquí mismo, ¿no? figuras eh, representativas de nuestro país que hoy hacen parte también de las decisiones más importantes de, de, de Bolivia, entre senadoras chuquisaqueñas, eh, políticas chuquisaqueñas y en otros ámbitos donde tenemos mujeres que, que salen de la capital para poder eh, continuar el trabajo. De, de, de, de, lo, ...de la sociedad boliviana. Así es. Voy a hacer mención a una persona que para mí es entrañable... ...y una gran colaboradora de Casa de la Libertad. La senadora y exministra Nélida Cifuentes. Uh -huh. eh, cuando queríamos ampliar la Casa de la Libertad... ...a doña Nélida le pedimos que nos haga un, un proyecto de expropiación por necesidad y utilidad pública de la casa colindante, eh, porque eh, los propietarios no querían venderla y pedían un precio exorbitante, medio millón de dólares, un millón de dólares. Y eh, doña Lélida comandó, junto con otros patriotas esa ley de expropiación, que salió y que nos permitió que se fije un justo precio a través de la gobernación y de la alcaldía y en vez de evaluarle del millón que pedían los propietarios, se evaluó en 399 mil dólares, que fue un ahorro sustancial que nos permitió hacer esa ampliación que va a entregar nuestro presidente el 25 de mayo. Don Mario, nos vamos a ir a una pausa comercial. Estoy seguro que ustedes están compartiendo estas lindas experiencias de todo lo que ha sido la gestión, también como custodio, como guardián y realmente de la Casa de la Libertad. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes desde la capital del Estado y al volver quiero que podamos rememorar un poquito parte de los logros que usted ha tenido en su vida, reconocimientos, pero también logros personales que nos pueda conversar a nuestra audiencia, ¿le parece? Gracias. Muy bien, pausa y volvemos con mucho más de referentes con Don Mario Linares Urioste. Ya casi en la recta final en este sábado, en el mes de mayo, disfrutando de las personalidades y entrevistas desde la capital del Estado con Avia Yala Televisión para todo el país, felices y contentos de poder eh, hacer una serie de entrevistas a personas que han marcado la historia de nuestro país y en esta oportunidad lo tenemos a Don Mario Linares Urioste Apellido vasco, ¿verdad? El de Urioste, sí. Eh, Linares es Asturiano. Ha tenido descendencia española también, como todos al final. Así es. Así es. Eh, don Mario, en todos estos años que ha estado como custodio de la Casa de la Libertad, sin duda ha tenido muchos reconocimientos de diferentes instituciones, sobre todo me imagino que en, en este mes de mayo... Eh, ha recibido también logros muy importantes dentro de lo que ha sido su gestión, más de 17 años. Sí, el, el recuerdo más grato que tengo es el de haber sido nombrado eh, comandante, caballero comandante de tropa gaucha por los seguidores de Juana Azurduy de Padilla en la Argentina. Eh, generales en retiro del ejército argentino, eh, se enteraron de nuestra labor en, en pro de, la, de Juana y eh, me dieron ese título honorífico, pero que alguna vez eh, ha hecho que cabal, cabalgantes gauchos lleguen desde Salta, Tucumán, hasta Sucre, y se pongan bajo las órdenes del caballero comandante de Tropa Gaucha que les habla. Usted. Así es. <risa> Ha tenido una gestión impresionante aquí, en el trabajo administrativo, y también de las puertas de la Casa de la Libertad hacia afuera, ¿no? y que se ha notado por parte de la sociedad chuquisaqueña. ¿Qué le falta por hacer todavía en estas instalaciones? Eh, bueno... Eh, estamos en la tercera etapa de la ampliación, que es la etapa de la implementación. Eh, en realidad, lo que me falta por hacer es que todos los bolivianos nos sintamos hermanos, que nos abracemos bajo el techo de esta casa madre. Ojalá algún día lo logre. Ya casi para finalizar esta entrevista, ¿Vamos a tener a don Mario por muchos años más aquí, administrando? ¿Qué dirá Dios? Si, como le decía hace un rato, si no se han cansado de mí, yo tengo fuerzas para seguir adelante. Va a seguir siendo el custodio entonces. Ojalá. Por último, ¿qué título le pondría al libro de su, de su vida don Mario Linares Urioste? Eh, simplemente lo que les contaba que me dicen mis nietos, don Mario. Ese sería el título. Así es. ¿Qué se llevaría? ¿Algún elemento que usted quisiera conservar de aquí? La imagen de mi equipo de trabajo, que es realmente notorio, excepcional, son todos patriotas. Eso quisiera tenerlo en el momento en que me despida de estas carreteras de la vida. Muchísimas gracias, don Mario, por haber, haber abrirnos las puertas de este lugar histórico, pero por haber también tenido esa humildad de poder conversar parte de su vida y que ahora nuestra audiencia de Avia Yala la Televisión también lo conoce. Gracias por este momento que hemos disfrutado. Gracias, Oscar. Gracias, Ramiro. Gracias... Melisande. Melisande, mi productora. Tan lindo nombre. <ríe> bueno, don Mario, ha sido un honor poderlo entrevistar. Nos sentimos muy felices y yo creo que ya nuestra audiencia en los nueve departamentos también ha disfrutado de esta hermosa entrevista. Gracias, estaremos en este ciclo de entrevistas con personalidades, así como don Mario Linares Urioste, también conversando con otras personas de esta hermosa ciudad. Adiós Bolivia, nos vemos.